y otra vez no se empezaron empezaron y, la la la... y, y, y, y, y ellos a No, no, no, no, no, no, no, ¿Qué pasó? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por no, no, no, no, no, no, no, si no, tú Eh, ¿Por qué te quieren hacerse daño otra vez si ya te cumpliste? ¿Vale? ¿Y más si tiene un pie así de esa manera? Ya hermano, que yo sé. Eh. Yo venía de, de la policía y cada era... Pero, no. pero ya tú estabas en tu casa. Ya, sí, sí, sí, sí. Estoy en cuenta, hijo. Sí.